Muy buenas, el día de hoy vamos a estar viendo cómo cargar archivos Por ello vamos a iniciar a trabajar ¿Qué necesitamos hoy? Primero ver este botón de nuevo Ese botón de nuevo me va a permitir hacer varias cosas Desde crear carpetas hasta archivos que yo puedo trabajar acá mismo Hoy vamos a empezar creando una carpeta Tocamos C en carpeta y escribimos 2020 como ejemplo La carpeta 2020 vamos a crear A esa carpeta le podemos cargar archivos ¿Cómo hacemos? Damos un clic en la carpeta bueno, antes de pasar a darle clic, quiero que noten estos puntitos. Siempre que hay algo nuevo, van a aparecer estas tres rayitas. ¿Ok? Muy bien. Cargamos la carpeta. Y vamos a irnos a incorporar la información, a subir la información. Para ello, vamos al botón que dice Cargar. ¿Ok? Tocamos en Cargar. Y vean qué fácil. Yo puedo cargar, cargar archivos solitos o carpetas enteras. Para este ejemplo, voy a cargar carpetas enteras. Toco Carpetas. Me voy donde los tengo almacenados, que es mis documentos, y eh, toco la carpeta que necesito, eh, que ya la tengo lista, carpeta de OneDrive. Subo, y aquí me dice, ¿quiere subirlo? Y marco que sí, que quiero subirlo. En este momento, si lo notan por acá, él empezó a hacer una estructura de subida, y ya me lo subió todo. Si doy un clic, ya tengo todos mis archivos cargados en eh, mi OneDrive. ¿Solo así puedo subir archivos? No. Voy a regresar a la carpeta 2020, si pueden ver aquí arriba está la estructura. Toco 2020 y este, yo podría perfectamente abrir la carpeta, tener la carpeta abierta y solo arrastrar el archivo que quiero subir. Lo arrastro, perdón, ahí fallé, lo arrastro ahora sí y puedo subir un archivo. Como notan otra vez, volvió a decirme cargando, cargó, puedo subir el otro archivo también y de esa manera también este, puedo ir incorporando información a mi nube de OneDrive. Ok, Que quiero que noten aquí? Otra cosa. Yo podría borrar también archivos aquí. Si yo toco, él me habilita la opción de eliminar, como lo pueden ver. Toco en eliminar y se me borra ese logo. Aquí me, me indica si lo confirmo, que quiero eliminarla. Perfectamente, lo confirmé. Y ahora me voy a ir a la papelera de reciclaje. Toco en la papelera y si por casualidad no les ha cargado, solo tienen que refrescar la página en este botón. Lo refrescamos rápidamente y este, ya lo vamos a poder ver porque él está borrado, solo que no lo estamos viendo. Perfecto, aquí está. Con solo que le digamos vaciar papel de reciclaje, nos va a eliminar toda la información que ahí está. Confirmamos que sí y listo. este Si nos vamos aquí a documentos recientes, que es otra de las cosas que quiero que vean, van a estar los últimos documentos que hemos estado abriendo para que eh, trabajemos más fluidamente. Y si somos un poquito más eh, eh, quisquillosos con esto, podríamos tener algo así. Eh, tenemos, podríamos tener perfectamente un eh, celular con la aplicación descargada, que lo vamos a ver luego, pero quiero que noten esto. Si yo entro a mi celular, ya obviamente incorporé la cuenta y todo, inmediatamente él reconoce que hay una carpeta nueva y, y empieza a cargármela. Aquí me la cargó. Y si yo entro a esa carpeta, pues tengo los archivos que tengo en, en esa computadora. Aquí ya los puedo estar usando, los puedo trabajar desde celular. Como pueden ver es un solo lugar unido para todos los ambientes de trabajo que tengamos. Muy buenas, que tengan muy buen día y nos vemos en el siguiente tema.